Imagínate estar en tus 30 y no saber hacer cereal. Ya me vi. <risa> Lo bueno es que conseguimos trabajo así luego, luego Lo malo es que va a pasar un buen tiempo de aquí en lo que sale de trabajar y así A lo mejor con lo que consigue este, podemos hacerle un cuarto de verdad Y usamos esta parte de acá como sala de estar No sé, no sé construir. <ríe> y mientras vamos a ver qué hay acá Esta es la casa de los Pleasant Yo creo que este sujeto vive aquí atrás de los Goth Pura familia rica le han pedido, este, ayudar y limpiar en una de las salas de examinación luego de una pelea de comida <ríe> Yo creo que le voy a mandar a que limpie ahí. No hizo ninguno, nada del trabajo que le pidieron Y le quitaron un día de paga, muy bien Le quitaron un día de sueldo amigos, por ayudar, por hacer lo que le pidieron Se le echó a perder el cereal bueno... ah miren! Quiere ser mejores amigos con Calista... Pero... Yo creo que lo voy a hacer que gane su punto en lógica acá con el telescopio... Porque creo que es lo que necesita para ascender, ¿sí? Y luego invitamos a salir a Cristina... No, Calista, se llama Calista... Espero que nadie se dé cuenta de que está espiando... Porque si no, vienen y, y se lo llevan... Bueno, no se lo llevan, más bien este... Lo... Lo encordiante... ¿Por qué me estás mirando por el telescopio, viejo cochino? Yo creo que lo voy a dejar que se siente tantito Y en un rato voy a intentar invitar a Calista otra vez ¡Ah! ¡Se están llamando! Alguien se robó nuestro periódico ¡Se robaron nuestro periódico! ¡Ah! Miren que le está llamando otra vez ¡Qué raro! ¡Ah! Lo está invitando a salir ¡Sí! Pero ya tiene sueño, a ver si no este Si no se queda dormido en plena salida, vamos a ver ¿A dónde los llevamos? Me gusta mucho este sitio porque está como bien dark sí, y los Zooms pueden bailar, pedir comida en la barra, cenar juntos y así. Está bonito, es, es un sitio bueno para ir con tus amigos o, o con tu cita o algo. creo que lo voy a mandar a que se tome una foto con Kaylin Porque fue ella la que le invitó a salir La me es muy raro porque pues el sujeto básicamente le silbó como si fuera perro Y... Eh, take a picture... Goofy, luego la colgamos ahí en la casa Y yo creo que los voy a hacer que sean en algo acá Mientras tanto voy a pedir una... A ver cómo se ve la foto A ver si alcanzamos a ver <risa> se ve que se están divirtiendo Creo que no va a haber mesas disponibles O si las hay, van a ser las que están afuera Por favor, que no nos pongan afuera Esta, Creo que está lloviendo Chale, creo que si sí nos van a poner afuera O con este sujeto de acá que está solo Perdedor <risa> No justo, pero es raro ver gente sola Si <risa> sí nos van a poner afuera, amigos Por bueno, al menos creo que no pueden morir si están en un este eh, Si están afuera De sus casas, creo Ah, por eso está lloviendo, hay una bruja malvada Acá ¿Por qué? Me encanta el cabello de ella, me recuerda cómo Luego se ponía el mío cuando Súper sí, sí. esponjaba, pero el mío no se ponía tan bonito No, pues ¿Quién sabe qué pasa ¿Qué, ¿Qué, qué onda? ¿Le tiró una bebida encima? ¿Qué ¿Qué le dijiste? ¡Ay, ¿Qué ¡Qué ¡No que estabas desaparecida, amiga! se cae yo. Lo voy a mandar al baño antes de que se haga en su madre. Y yo creo que el de ahí lo mando a la casa porque pues. No está pasando nada interesante. Voy a terminar la reunión y de ahí lo voy a mandar a que pague la cena. Entre comillas, porque no cenaron nada. Y entre todas las cosas que se podía bobear, justo se bobear. ¿Recuerdan cuando podíamos salir a cenar y no pasaba nada? Más que te quedabas un poquito más pobre. Extraño eso. Me cobraron. Me cobraron. No me sirvieron nada y me cobraron. Fuimos timados. Creo que tiene este. Un pedazo de sándwich en el refri. De mínimo. Para que no se me muera. Y luego lo voy a mandar a dormir. Ah. Bueno. Miren lo pobrecito. Pero el señor quería salir. Bueno, no. Yo, yo lo forcé. Para que no sea así. Corre. Si no, no llegas. Corre, corre, corre, corre, corre. Al menos va a comer algo en el trabajo, espero. Si no, ya fue. Se le echó a perder su... esa cosa. No. Ah, qué bueno, ya, ya comió algo ya. A ver, sé que estás cansado y estás aburrido, pero tenemos que reparar esto como ya. Ah, se está tuchando, eso no era lo que quería hacer. Ah, sí le reparó. Qué bueno y de paso le cumplió un deseo. Cool, cool, cool, cool. Yo creo que lo voy a mandar a dormir un rato. Y ya en la noche lo sacamos de cacería, <ríe> a ver qué, a ver a quién ve. Ah, mira, debería ponerme en contacto con algo. No es, has pasado un rato. Yo creo que, que duermo un rato y a, a ver si este, la cachamos libre para que la invite a salir. Alcanzaron a ver, eso sin planta. Ah, contesta, contesta, contesta, contesta. Limpia eso luego, contesta, contesta. Y es Kaelin otra vez. Como que Kaylin nos está llamando mucho, ¿no? Voy a ver si puedo invitar a salir a Calista. Ahora sí, a ver si la cachamos libre. Hay que sí. A Calista. ¡Ah, oh, miren! ¡Se aceptó! ¡Qué bueno! Es bien raro porque a veces tiene medio buena química con Calista y después ya no. Y luego otra vez con Calista. Pero bueno, ahorita son son amigos um, Blue World Village lo voy a llevar al negocio de este de uno de los landgraf está bien feo el negocio pero es mejor que nada sería cool si pudiéramos tener un bebé si después de eso no, no consigo que se case con alguien voy a enfocar a los aliens a ver si se lo embarazan ya mínimo para tener la segunda generación y creo que sí nos van a correr por estar aquí ¿o ¿no? Sí se fue en su pijama salió con con Calista en su pijama por favor, paga tu entrada. Por favor. Por favor. Por favor, paga tu entrada. Solo son dos simoleones. ¿Le puedo pagar la entrada? Chale, no, no le puedo pagar la entrada. Por favor, son dos simoleones. ¿Por qué no pagas tu entrada? ¿Quién se vio en tacaña? ¿Vieron? Chale, vine a pagar dos simoleones la hora para hacerme yo sola mi comida. <risas> ¿No se conocen? Mito Peterson Luego de que coman voy a hacer que Mire alrededor a ver si ve a alguien que le guste Porque de verdad Necesitamos ya que se embarace Que tenga su, a su bebé Pero mientras tanto Está aquí haciendo mac and cheese a las 12 de la noche en el negocio de alguien más Es más, creo que Calista ya hasta se fue La aburrimos tanto que se fue muy bien <ríe> Ni siquiera se despidió Ni nada, solo se fue Chale, creo que lo voy a mandar a casa otra vez Pero antes voy a hacer que Se tome algo acá porque pues Se mm. llama alcohólico mm. por algo Chale, tanto que me estuve peleando por Calista para que Pagara su entrada y se fue Bueno, ni modo ¿Saben qué? No, llegando voy, voy a invocar a los aliens. A ver si, si se lo llevan y lo, lo embarazan. Porque no creo que voy a encontrar a alguien que le guste en Pleasant View. ¿Saben qué me da miedo? Que llegue un ladrón y, y se robe nuestra, nuestra barra. Creo que es lo único bueno que tenemos aquí en la casa. La pura barra. Lo voy a mandar a dormir y este. luego lo mando rápido a que. a que invoque a aliens. Con suerte se embaraza y ya podemos dejar de preocuparnos por buscarle una pareja Porque no creo que voy a encontrar a nadie que le guste como que sea su pareja ideal o algo uh... Vengan, aliens, vengan <risa> Chale, no... Ni los aliens le hicieron caso Qué tristeza <risa> Ya me ve, amigos, así una casita chica, trabajando de te... lo que pueda. Yendo desvelada todos los días Porque me la pasé haciendo tonterías en, en la noche Como tratar de invocar a aliens Como si fuera bruja Y otra vez nos llegaron las cuentas ah, Tal vez lo asciendan Crucemos los dedos para que lo asciendan Podríamos usar ese dinero ¡Sí! ¡Es para médico! Y se quiere dormir Ok, ¿qué, qué le podemos hacer? Creo que sí le voy a hacer un cuarto acá Ah, bueno, es, es mejor que nada Pero bueno, ya tenemos este Este cuartito acá Y ya lo vamos a ir completando con el tiempo Cuando llegue Voy a intentar llamar a los aliens otra vez Y alguien vino y tiró nuestro Cubo de basura Chale, se van a hacer cucarachas A ver, me da igual si tienes la diversión a Acero. Tienes que limpiar acá. Y te voy a mandar a invocar Aliens. Son las 2 de la mañana. Tal vez tengamos más oportunidad. Y no, no llegaron. Ni modo. Ni los Aliens lo quieren, pobrecito. Pero pues creo que lo voy a hacer que suba este uh, eso de cleaning así rápido. Para que gane el punto de habilidad y lo puedan ascender otra vez. Entre más dinero pueda ganar mejor. Y ahora sí no me está haciendo caso. Bueno, yo le voy a dejar que, que gane el punto de habilidad en lo que quiera. Creo que lo único que tiene para entretenerse es el telescopio. Y ya. <ríe> ¡Pobrecito! Ah, miren, ya, ya quedó. A lo mejor con eso ya puedo enfocar a los aliens. Los aliens siguen sin venir y, y ya se enojó ¿Eh, ¿Eh? Yo creo que es el vecino que estaba espiando. <ríe> A lo mejor y puedo hacer que... Ah, pues sí, este, que estudie... Cleaning... ¿Por alguna razón puedes estudiar cómo limpiar cosas de los libros? Ya no me está haciendo caso, así que voy a ver si puedo... Creo que lo voy a hacer que camine porque... Creo... No he visto bien, pero creo que me cobran este, si voy este, a algún lado en taxi De paso que que compre groceries porque no sé qué tanto tiene creo que llevamos 3 o 4 días sin sí, y no ha conocido a nadie y pues no está bien, es un legacy, tienes que conseguir marido casi casi o esposa casi, casi casi lo más rápido que puedas porque creo que tengo un mod que también afecta la fertilidad entonces a más edad tengas más difícil es este, que tengas hijos y no quiero eso porque si no tiene hijos se acabó el reto x se, se fue Chal, en otra partida ya había remodelado esto. Bueno, no remodelado, pero se le había puesto más cosas y, y se perdió para siempre. Yo creo que lo voy a dejar que se sienta aquí un rato. A ver si alguien se sienta y... Y platica con él un rato. ¡Ah, miren! Cameron is hot. Sí, ya sé, estás cansado, te quiere sentar un rato. Yo creo que lo voy a hacer que se siente y ya le invito a que se siente con nosotros. Y sirve que la conoce. ¿Cuánto tienen de chemistry? No tienen nada. ¿Por qué? Si sí, hoy nos enamora y no encuentra los aliens, yo creo que voy a llamar a la matchmaker. A que nos haga un sim o nos presente a alguien que sea como su, su pareja ideal. Uh, parece creo que nos acaban de regalar otra cosa. Nos regalaron una televisión amigos. Nos regalaron una televisión plana. Lo bueno de que se vino caminando es que no tiene que ver oh, nada. Ah, no es. ¿Cómo se llama? ¿Tatiana? Titania. Titania. Bueno, tal vez debería ser que. que hablen. En vez de... De saltar luego, luego que... Que... Vigen. <risa> Creo que le está contando de su crisis de la edad Ay, ahora están hablando de... Stux. Me encanta no todos los Sims tienen sus preferencias. Y se les quedan bien dadas. Bueno, al menos conocimos a... Creo que ella es de Verona, Bill. Creo que está casada. No tengo idea. Pues... Si está casada, va a ser más difícil que. Que este. Que nos haga caso. Si, el, si está casada, primero tenemos que hacer que se divorcie. Creo que puedo poner la televisión aunque no haya llegado a la casa todavía. Ay, ah, también voy a poner la foto que se tomó con este. ¿Cómo se llamaba esta chica? Ay, se me olvidó. O sea, imagínate que llegue Titania y, y nos está acosando. Ah, sí, siempre estamos diciendo que vamos a salir con Calista y siempre termino haciéndose acusa. Yo creo que voy a invitar a Calista a y a Titania que vengan. Ya para que Calista nos deje de molestar de, oye, no nos hemos visto últimamente y así. Sí, ahorita voy. Aquí está Calista. Está en el trabajo, ni modo. Ya solamente invitamos a Titania. Sí, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé, ya sé. Ya sé. Sí, mi, si quisiera verte en una ah, escala de uh, 1 a 10, todavía diría que no. <risa> Charlie, bueno. Bueno, al menos ya puede ver la tele. ¿Por, ¿Por qué no te acuestas, amigo? Puedes ver la tele mientras estás acostado, ¿verdad? Voy a... ya que se duerma. Y voy a... Esperen, esperen, esperen, antes de que se duerma. Voy a tratar de llamar a los aliens otra vez. ¿Puera? ¿Puera? Uh. ¿Por qué? Ya lo voy a mandar a dormir